Retrocede ahora porque voy por ti. Retrocede ahora porque voy por ti. Recuerdo el pasado muy bien. Recuerdo todo lo que dijeron. Quizás fue mi locura. Pensando que verían mi nombre. Vamos a ser solitario, siempre avanzando. Es exactamente lo que quiero tener. Miedo a envejecer, circuito en mi hombro. Me dije a mí mismo nunca mirar atrás y ahora estoy frío y distante. Estoy perdiendo mi inocencia. Ellos no saben mi intención.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 Retrocede ahora, porque voy por ti retrocede ahora, porque voy por ti retrocede ahora, porque voy por ti, retrocede ahora. Estoy voy cansado por de sentir que no soy nadie. Estoy harto de vivir en el pasado. Estoy cansado de sentir que algo me persigue. Porque jamás seré rápido. Déjame solo, lo haré por mi cuenta Y les haré saber cuando las luces brillen Pálido como un fantasma, a todos se opusieron Vengo a mostrarles cómo vivir bien Y ahora estoy frío y distante